de cada uno de ustedes. Después de todo, ustedes son los protagonistas de la Justa de la ley. emociones con las competencias de las justas, hoy sábado 29 de abril, gracias por estar los sorteos de hoy son certificados por nuestra auditora Caridad Quiñones de la firma Aquino de Córdoba Alfaro el Company y supervisados por nuestro excelente personal, señores de Lotería Electrónica que están con nosotros aquí en el estudio mire, esta noche se juega se juega el Powerball y usted tiene la oportunidad de ganar 51 millones señores, hay que jugar pero el lunes lo estamos esperando con la Loto Cash, que tiene una cifra, llegó a los mil dólares. Y también te espera la doble revancha que subió a 130,000 mil, familia. Tu momento de ganar llegó con Lotería Electrónica. La suerte te está buscando, como tú querías, la revancha no... Yo soy Lotería. Estamos más que listos, familia, para comenzar los sorteos en la tarde de hoy. Iniciando con el Wild Ball. Muchísima suerte para todos. Adelante. Y el Wild Ball es el número 8, señores. Número 8. Pasamos al pega 2 en la tarde de hoy. Mucha suerte. Adelante. Primer número del pega 2 es el número 7. Número 7. Siguiente número. Número 3. Es el número 3. Número ganador del Pega 2 en la tarde de hoy. Es el 7 73 Pasamos al Pega 3. Mucha suerte en el Pega 3 de esta tarde. Adelante. Primer número del Pega 3. Número 8. Es el número 8. Siguiente número. Número 8. Señores, número Último número. Es el número cero. Es el número cero. Número ganador del Pega 3. En la tarde de hoy es el 880-880. Ocho, Pasamos al Pega 4, señores. Mucha suerte en el Pega 4 de esta tarde. Adelante. Primer número del Pega 4. Número 2. Número 2, siguiente número. Número 1, número 1, siguiente número del Pega 4 esta tarde, señores. Número 2, es el número 2, último número. Número 8, es el número 8, número ganador del Pega 4. En la tarde de hoy es el 2, 1, 2, 8, 21, 28. Señores, muchas felicidades a todos los ganadores de los sorteos de la tarde de hoy. Para más información, entra a nuestra página oficial. Ahí está, loteriasdepuertorrico.pr.gov. Gracias por sintonizar. Pasamos a Mayagüez para que continúen disfrutando de las justas live. Ahora de la competencia de atletismo. Excelente tarde y mucha salud. Gracias por sintonizar los sorteos de la Lotería Electrónica. En Amsterdam queremos que puedas mantener el control de tus emociones y sentimientos. Hay medicamentos sin receta que podrían aliviar momentáneamente tu estado de ánimo. Sin embargo, podrían ser adictivos y hasta tener consecuencias adversas sobre tu vida. Mantente alerta sobre cualquier pastilla no recetada que puedan ofrecerte. Puedes haber escuchado el nombre del medicamento muchas veces. Si tu médico no te la receta, no te arriesgues, podría costarte la vida. Tú vales demasiado. Llama al 988 de la línea Paz de Amsca o baja el app y chatea con un profesional de la conducta. Después de todo, nosotros, los estudiantes, somos los protagonistas de estas justas. Los opioides que tienen uso médico son utilizados para tratar dolores crónicos. El mal uso de estos podría generar dependencia y un trastorno por consumo de sustancias. Algunos opioides, codeína, fentanino, morfina, tramadol, oxicona, podrían